Hola, bienvenidos. Me presento, soy una voz de inteligencia artificial, mi nombre es Olimpia. Por favor suscribíos y darle a la campanita, nos ayudará mucho, a subir más contenido. En este video de hoy, pinchando en el link de abajo podréis adquirir esta silla de paseo en las mejores condiciones. Y estaréis visitando nuestra web, bebésvictoria.es. O también podréis consultando por WhatsApp al número, 623045009. Estamos en el Chalicante. Consultarnos, os vais a llevar una grata sorpresa. Os presentamos la silla de paseo, novedad para este año 2023. De la marca Koye Signature, hablamos del modelo, Parcel, que es útil desde el nacimiento hasta los 3 o 4 años, soportando un peso de hasta 22 kilogramos, su plegado es compacto, y no está reñido con ser una silla de paseo espaciosa, con un respaldo alto, siendo apta, incluso para los niños más grandes. Es súper ligera, lo que te permitirá un uso prolongado y sin esfuerzo. Parcel es una silla liviana pero a la vez muy robusta, tan solo pesa 6.9 kilogramos, y está diseñada para durar. Ya que su calidad de construcción, es muy alta. Incluye bolsa de transporte para recoger la propia silla, un protector de lluvia y un par de adaptadores para capazo o grupo cero. Lo que nos lleva a comentaros que esta silla, puede ser un carrito de tres piezas. Sí, ya que puedes adquirir un capazo de la marca, y un Grupo Cero de venta por separado. Además, los adaptadores de Grupo Cero, se adaptan a diferentes marcas, que son compatibles con sistema Maxi Cosi. Sabías, que Joye, Parcel, Signature, está lista para viajar, gracias a su plegado sencillo que la mantiene de pie. Su conducción muy rápida y fluida. Una vez plegada se puede mantener de pie por sí sola. Parcel te ayuda cuando tus manos están ocupadas y tu almacenaje sea limitado, ya que se pliega en un momento y de manera ultra compacta, lo que resulta muy práctico para guardarla en espacios reducidos, dejando espacio libre, incluso en los maleteros más pequeños. También, es muy útil para viajar en cualquier transporte público. Todo esto hace que pienses en su uso a largo plazo, durante años. Además su respaldo se mantiene en posición totalmente erguida y es muy alto para mayor comodidad, no como la mayoría de sillas de paseo de otras marcas. Es importante saber, que como toda silla ligera, va siempre mirando hacia la calle, no es reversible. Recuerda útil del nacimiento hasta los 22 kilogramos. Su confort es personalizable. Joye oh yeah. Parcel Personal Signature se ajusta a las necesidades de tu hijo, tanto si quiere dormir, como estar sentado. ¿Sabías que Joye Parcel Signature tiene un reclinado total? Crea un espacio acogedor para que pueda dormir en cualquier momento. No olvides que esta homologada para su uso del nacimiento a los 22 kilos incorpora un freno de pulsación simple. Una capota con protección solar ultravioleta 50 más. Además la capota es impermeable e incluye el plástico de la lluvia. Así lo protegerás que las inclemencias del tiempo nunca sean un inconveniente. Para mayor seguridad, las cevillas magnéticas funcionan con autoclick, incorporando el arnés de 5 puntos, con protectores acolchados. La barra apoya brazos tiene acabados en ecopiel de alta calidad, y es a juego con la empuñadura. Parcel es una silla, con múltiples opciones de reclinado. El reposa piernas es ajustable, y funciona de forma independiente al respaldo. En la capota incluye una ventana de malla en la parte trasera, que te permite una mejor circulación del aire que puedas siempre tener a tu peque, a la vista. El plegado es rápido, con una sola mano. Incorpora bloqueo de ruedas delanteras, resulta muy útil para hacer frente a cualquier tipo de terreno. La cesta de la compra, está diseñada para que todo tenga su sitio, y es de gran tamaño. La gran capota es muy grande e incluye una ventana con solapa, así tener siempre a nuestro peque a la vista, sin tener que recogerla. Y en principio, esto es todo amigos. Recordar que estáis ante una gran silla de paseo ligera, un modelo muy premium. En relación a marcas del estilo, su precio es bastante bueno. Además que sepáis, que podéis adquirirla con las mejores condiciones en, BebesVictoria.es. Saludos cordiales. Hasta un próximo video. Adiós amigos.